Tenemos un nuevo curso disponible en la plataforma máscursos.com. ¿Sabías que el 75% de los productos de apoyo son abandonados luego de ser entregados? Y hay diferentes razones para esto. Por ejemplo, que no hay profesionales bien entregados, que los productos que se entregan generalmente no son adecuados, y que no se entregan siguiendo los pasos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el equipo de UI creamos un curso para mejorar esta realidad en Latinoamérica. Vamos a ver qué hace que una silla de ruedas sea adecuada o no, cómo se entrega y cuáles son los pasos para el proceso de suministro. Y lo más importante, con nuestros ejercicios te vamos a ayudar a transformar tu práctica. Si trabajas entregando sillas de ruedas o quieres empezar a trabajar en este campo, este curso virtual es para ti. Espero que te inscribas y que podamos aprender juntos.